gas Ya hacen 200 años que estamos acá. Nunca habíamos sentido esto este movimiento, estas explosiones, yo le digo siempre. Este es un barrio olvidado, porque a nosotros nadie nos ayuda, nadie siguen enfermando niños, siguen matando personas y ellos siguen llenándose los bolsillos. Vaca Muerta es, en todo caso, una zona de sacrificio en el que la población de Vaca Muerta son sacrificados. La mayoría de los argentinos no sabe que no hay dónde poner los residuos petroleros, que hay enormes escapes de metano, que hay terremotos, que el fracking compite con la producción frutiortícola. Ignora que se hace fracking cerca de los lugares donde toma agua la población, que invisibiliza totalmente a las comunidades originarias, que las compañías petroleras ponen en riesgo la democracia en los pueblos del Valle del río Negro. Vaca Muerta es parte del problema y no de la solución. Se trata de presentar justamente este yacimiento que permita posicionar a Argentina como una potencia exportadora de energía a nivel global. Sin embargo, para ello se necesitan gran cantidad de inversiones. Se estiman que entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares anuales se necesitan para que Vaca Muerta pueda llegar a tener este potencial de desarrollo. We will not be any gas en el Reino Unido está prohibido el fracking. Y en muchos países de Europa está prohibido. Sin embargo, las empresas que están radicadas o que tienen sus casas matrices en esos lugares, en esos países europeos, lo realizan en Argentina. En otros países que no tienen el mismo nivel de protección ambiental y por eso se instalan acá. Claramente hay una cuestión de absoluta injusticia. No es una solución económica, no es una solución social porque justamente el acceso a los derechos básicos en Neuquén viene empeorando. Y mucho menos es una solución a la transición energética y productiva que necesita la provincia. En principio algo que pueden hacer los ciudadanos del norte global para ayudar a concientizar sobre estas problemáticas es utilizar el privilegio de su voz para protestar en contra de estos proyectos extractivos y a reconocer que la prosperidad del norte se alimentó de los cadáveres del sur.